Actividad 2, parte 2. Ahora lo que vamos a ver es cómo lograr que estos componentes que habíamos agregado mediante Routing se comuniquen entre sí. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es, primero, crear algo de contenido simple en este componente de países. Vamos a mostrar una lista de países que van a llegar como parámetro es decir, lo vamos a leer desde props y vamos a mostrarlo de forma similar a como lo hicimos ya en las actividades pasadas vamos a crear un list item como key vamos a utilizar el mismo country porque va a ser una una lista de strings directamente para hacerlo práctico y rápido y además van a tener un botón que permita eliminarlos vamos con esta primera parte lo que vamos a hacer es reemplazar este component por render ¿para qué? para poder pasarle el componente con eh, propiedades ¿sí? entonces aquí como vemos lo que vamos a hacer es pasarle countries y lo vamos a sacar desde una colección de countries que va a tener el estado de la aplicación ahora, esta aplicación como ven, es una función lo que deberíamos hacer es tener algo como esto que, sea, que extienda desde react component entonces vamos a reemplazar esto app esto para tener un constructor primero vamos a llamar a super después vamos a crear el estado para que cada vez que eh, cambie el estado de los elementos de esta aplicación de, de los países se vea reflejado en bueno en todos lados en este caso en el componente eh, countries y ahora tenemos este otro error que es porque si ven acá tenemos un return y en realidad lo que nos está faltando es el método, render ¿sí? o sea eso debería estar dentro de render bien, lo guardamos y vemos que hay otro error, nos está faltando importar React vamos a reemplazar ese logo que de todos modos no lo estamos utilizando y vamos a probar como vemos tenemos listados ya los países Lo que vamos a hacer ahora es el handler para poder borrar países de esta lista, ¿no? Entonces, vamos a utiliz utilizar setState Y también, como hicimos en prácticas anteriores, usamos filter Y este es bastante simple porque es simplemente, como ven, una colección de un array de strings entonces lo vamos a pasar al componente, en el componente se va a llamar DELETE y aquí vamos a decir entonces click props, DELETE y le vamos a pasar country que es como tenemos eh, el string ¿no? mapeado como vemos ahora podemos eliminar los países También lo que vamos a hacer es agregar cities, esto para que vean la utilidad de cómo se pueden comunicar los distintos componentes. Entonces, estos cities lo vamos a utilizar desde el componente cities. Creamos tres ciudades, ponemos el index de, de los países a los que pertenecen, para poder asociarlos. Cambiamos también esto de el componente por el render para poder pasarle las propiedades al componente. ¿no? Y le pasamos tanto cities como también countries para poder hacer este, este matching entre índices de países y los países y el nombre del país ¿no? para al momento de mostrarle al usuario. Entonces en city vamos a reemplazar el contenido que tenemos ahora y por una cuestión práctica lo que voy a hacer es simplemente listar estos elementos perdón, estas colecciones voy a usar JSON para poder mostrarlo fácil y rápido no vamos a entrar en detalles de interfaz pero la idea es que tengamos, como ven todos los países y las ciudades listados. Bien, entonces vemos que se muestran las dos colecciones. Aquí se siguen mostrando los países. Y si volvemos a Cities, tenemos las tres ciudades en este JSON. Tenemos los índices, como ven, que se corresponden, por ejemplo, el 0 con Argentina, el 1 con ciudades de Italia. Y bueno, de esa manera podríamos hacer el matching para poder mostrarle al usuario, y podríamos tener la lista de todos los países para el formulario de crear nueva ciudad. Entonces le cargamos estas opciones en un combo para que elijan y digan a qué país pertenece cada ciudad. ¿Qué pasa si eliminamos desde este componente dos países? Vemos que ahora desde este componente, Cities, tenemos esa lista actualizada. ¿Por qué? Porque la colección de los elementos, tanto países como ciudades, las tiene la aplicación. Y los componentes hijos lo que están haciendo es comunicarse con la aplicación para que pueda... Bueno, en este caso simplemente eliminar elementos, ¿no? Pero podríamos mandarle también mensajes para que se agreguen nuevos elementos. Y como eso es algo compartido entre todos los componentes, siempre van a mantenerse actualizados. De modo que ahora podríamos sin problema navegar entre una vista y otra sin perder la información, porque todas se encuentran en la aplicación. Y ahora lo que podríamos hacer es reemplazar eso leyendo y escribiendo en el local storage o haciendo HTTP requests. Podemos incluso modelar todo esto dentro de una clase que sea intercambiable y que funcione como una estrategia. ¿no? Entonces, uno podría ir cambiando esta clase y el mecanismo de persistencia podría cambiar fácilmente. Y obviamente, si los mensajes de, estos, de estas clases son polimórficos